Estamos en Valladolid, en la provincia de Yucatán, México y hoy vamos a traer un vídeo un poquito diferente que que hace tiempo que tenía ganas de hacer yes. y Carlos que está detrás de las cámaras también y hoy vamos a probar comida típica de aquí. Nos vamos a enchilar y estamos como unos 35 grados así que el picante va a sentar super bien esperemos que esos taquitos no estén muy picosos hermano tantito nos enchilamos hermano <risa> vamos a probar comida callejera hay un montón de puestos los tacos ya sabéis que es comida típica pero hay un montón más de cosas vamos a probar diferentes comidas y a ver qué tal está todo carlos ¿Seguro? seguime ¿no? seguime familia tenemos ahí los primeros puestos buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tienen? Tortas, tacos y volcanes. Este es un volcán. ¿A ver cómo es un volcán? Sí, relleno de lomitos o cochinita. Uh -huh. Este es un taco relleno de cochinita o lomitos. ¿Se viene? Y esta es una torta relleno de cocinitas, lo ¡Oh! Yo quiero probar el volcán, ¿eh? El volcán, no lo hemos probado. ¿Tenéis alguno vegetariano? Tiene frijol adentro. ¡Qué bueno! ¿Eso es frijol? Sí, exacto. Sí. ¡Oh, perfecto! ¡Me encanta! ¿ya que le ponga solo cebolla? Sí. Primera comida de hoy, vamos a probar el volcán, que hasta ahora en Tulum no lo hemos probado. Tengo muchas okay. ganas. Se parecen mucho los tres. Sí, parecemos sí, hermanos, ¿verdad? Se parecen hermanos. Solo él es mi hermano, él aún no. Hay okay, dos veganos. Oh, oh. Aquí tenemos oh. la primera comida. Tenemos aquí los volcanes. Estos tres volcanes nos han costado 30 pesos, un poquito más de un euro. Coge el tuyo. Vamos ah, a probarlo. Yo es que quiero Uf. ser fiel a lo que se come aquí. Entonces tengo que probarlo con carnecita, ¿no? Tantito con carne. ¡Wow! Salvaje. ¡Mmm! ¡Wow! cargadísimo esto, ¿eh? Está espectacular, ¿eh? El de frijoles también. Mm. Está sabroso. A ver, ¿Puedo probarlo? ¡Probalo! ¡Probalo! De moldeos, de de mm. Mm. Muy bueno, tío Pruebelo, pruebelo ser Martín, ¿Quién es el cocinero? Martín, ¿qué es Martín. Martín Muy rico, eh Yo que veo blogs, tío Nunca había visto los, los volcanes, eh Es la primera vez que los veo Son típicos de aquí, de, de Valladolid Típicos de Yucatán Muy, muy buenos, eh Ahora mismo me da pena estar haciendo el vídeo Están tan buenos que me quedaría comiendo solo esto Pero vamos a por el siguiente Hemos llegado a la plaza del centro de Valladolid y nos han dicho que por aquí hay un mercado de comidas Así que vamos a intentar encontrarlo, creemos que está del otro lado de la plaza Un edificio de color rojo nos han dicho, se supone que está lleno de puestos y vamos a poder probar un montón de comida ahí ¡Ricos! Mira, mira, tiene de todo aquí Estamos en el bazar municipal y vamos a probar comida eh, ¿Qué nos recomiendas? Queremos probar cosas Yo soy vegano, él es vegano y él come de todo Tenemos la cochinita, los lomitos... Pozole, con tu amigo. Pozole, ¿qué es? Pozole, amigo, es carne de puerco. Es carne de puerco, este lleva maíz, lleva tu topo, rábano, tu ceboll, amigo. Es caldo amigo. Oh, se pide eso. para probarlo, ¿o ¿qué? un guacamole, Miguel, te parece bien? Yo quiero probar el pozole, sí. ¿Qué nos podemos pedir nosotros vegano? Viene siendo las fajitas vegetarianas, amigo. Lleva brócoli, lleva zanahoria. Oh, brócoli, qué bueno. Para tomar que le servimos amigos, mire, tengo la tradicional, es la chaya, no sé si gustan conocerla. Esta es la chaya, este la se chaya. combina con piña y con limón amigo. Uhhh, esa puesta estar buena, ¿qué sabe la chaya? Como la sábila, pero eso lo combinamos con piña y con limón amigo, y le da un color verde amigo. ¿Cómo uh, probamos eso o ¿no? eso verde. no? Vamos ahí. Vamos a probar la chaya, una chaya. Perfecto, Perfecto. Siento, amigos, en un momento vale. sale. Muchas gracias, gracias. gracias. Cocina Económica, Gaelito. Nos ha explicado que por las normas del bazar de la plaza nos tenemos que sentar y es autoservicio, es decir, cuando la comida está lista nos levantamos, la cogemos, nos sentamos y comemos. Ya hemos pedido en este puesto, vamos al siguiente a pedir algo diferente. ¿Dónde podemos encontrar la gente? ¿Qué platos vegetarianos tenéis? Nosotros dos somos veganos Ajá. y él come de todo. Yo como de todo. ¿Quieres? Mira, tengo ensaladas, ¿Sí? eh, tengo sándwiches y tengo panuchos. Los panuchos son típicos de la región, te lo okay. puedo hacer vegetariano. ¿Frutado? El panucho ah. es una tortilla frita con aceite vegetal. Okay. Eh, lleva frijoles, eh, lleva lechuga, tomate, aguacate, betabel, zanahoria, chícharo rábano, guacamole uh! y queso gratinado. Sí. Lo podemos pedir sin queso, claro. ¿Qué platillo tenéis por aquí así típico que pueda probar? Pues tengo variedad, es solo para ti, ¿verdad? ¿Y, eh, ¿Y este qué es? Es relleno negro. ¿Por qué es negro este? Es una mezcla de condimentos, lo negro es orégano. Orégano, chiles pimiento, chiles secos. Es, se hace con tres carnes, ¿Es pollo, este? porco y pavo. ¿Pica? Un tantito nada más. ¿Podría probarlo en un, en un si caso, así, una, una ración pequeña? Déjalo, es. perdón, es media orden, dame media orden de relleno. Pero si chico, chico, es... pueden tomar asiento. Sí. Chicos, el guacamole, fajitas vegetarianas, se nos ha ido un poquito la mano al pedir, tenemos guacamole, dos fajitas vegetarianas por aquí, relleno negro, el negro nos ha explicado que se lo da el orégano y chiles asados, panuchos vegetarianos sin queso gratinado y con su acompañamiento y el jugo de chaya. ¿Te imaginas? ¿Cómo está? Bastante bueno. Ah, no tiene mucho sabor, pero está todo fresquito, todo super está muy bueno. Fresco, ¿no? Fresquito y bueno, eh. El sabor de la lima y la piña. Pero también se nota la hierba, ¿no? Sí, es, es como que la endulza, ¿no? La hierba, esa puede ser que sea como la, ¿La, la stevia, algo así parece, ¿no? Está bueno, lo que tú decías, no sí. tiene mucho sabor A mí me encanta No tiene mucho sabor, pero está bueno, no quiere decir que esté malo Vamos a empezar con el guacamole Natural 100%, eh Esto no son nachos, aquí lo llaman topos, es muy parecido Totopos Con su guacamole, topos y vamos a probarlo Mmm, pinta delicioso sea, Está muy bueno, eh Está bueno de verdad Nada que ver con el guacamole del Mercadona Yo no quería reaccionar a esto, pero lo voy a probar Porque si tú dices que está bueno, que está bueno de verdad Bueno día Te ¿eh? diría que es mejor que probado, ¿eh? Los topes están espectaculares, te lo digo, súper cogientes, eh. Muy muy buenos. Mmm. Seguimos con las taquitas. Tenemos aguacate, tenemos tomate, lechuga, arroz, lima, verduritas, un poquito de aguacate, un poquito de arroz y unas verduras. Está todo muy bueno, eh, las verduras especialmente. O tienen mm. de locos aquí, eh. Está muy bueno, tío. Es verdad, tenemos que comer algún taco, ¿no? Sí, eh, porque para acabar. Pura, la verdad es que sería una puta irse de México y no probar tacos, eh. Para acabar, tenemos que probar tacos enchilados. De hecho, vamos a, hacer, vamos a hacer un reto. Sí, vamos a hacer sí. un reto que se viene ahorita, ahorita verán. Sí, se viene, sí. Se viene, Ahora, se viene buen reto. reto. Ahorita nos vamos a enchilar de picante, güey. Esto, es esto es típico, eh. Yo lo había visto. El pozole, que esto lleva... Lleva totopos, creo, maíz. Y, y muchos tipos de carne. Me gusta el condimento, mira, mira mía. O sea, te comes un plato de estos y no comes el resto del día, Prueba, ¿eh? prueba, prueba, prueba. Uh, se viene. Mmm. Loco, no pica nada. ¿Sabes? Igualito en España hay flor la olla y es igual que el cocido con caldo. Va a ser espectacular esto. ¿eh? Llevamos muchos días comiendo picante. Por eso Carlos se alegra tanto cuando prueba una comida y no le sabe mega picante. Me toca a mí probar. Tenemos por aquí los panuchos vegetarianos. En este panucho hay muchos ingredientes. Veo guacamole, lechuga, pepino, rábano, zanahoria, cebolla curtida y la tortilla frita en aceite vegetal. No sé si este trozón tan gordo me entrará a la boca. Mmm. Mmm. Y el guacamole le da el sabor este que necesitas en tu vida. Cremosito, cremosito, Eso. cremosura. Le da la cremosidad, te necesito para que acabes mis frases, Carlos, tío. Muy bueno, recomendable los panuchos vegetarianos. ¿Tú lo quieres probar? Estoy tan contento con mi plato que estoy aquí comiendo. Hombre, querido público, me pilléis aquí comiendo sin decir nada. Esto es una delicia. Y estoy aquí mezclando un poquito de todo aquí, echando... De aquí salimos rodando. Te falta por probar el relleno negro, ¿era? Sí, ¿no? Traemos la versión tradicional primero. Esa cuchara me lo he inventado yo. Vamos a ver, hostia, está muy denso, ¿eh? mira lo Mickers. A ver qué densidad tiene. Mira, mira, mira, si parece gelatina. <risa> hostia, pica. Para la pica. Voy a probar, voy o sea, a me sorprende porque tiene como mucho color así negro y algo como que no, no conocemos, pero luego el sabor, no sé, tampoco. O sea, me ha gustado mil veces más este, ¿eh? mil veces más. Igual, igual se tiene que probar con taquito. Ah, igual se tiene que probar con taquito. probarlo con taquito. Yo creo que esto no se come así el taquito, yo creo que se moja, eh. Estamos haciendo el ridículo, hermano. Yo creo que lo de este se pone como así, ¿no? Y tú vas comiendo de aquí. A ver, a ver, vamos a hacer el mix. Bocadito de aquí, bocadito ah, de aquí. Vamos oh. ah. a hacer el mix. Mmm. Márcate la diferencia. Mejora mucho más. Consistencia, sabroso. En el baremo de 1 o 5 taquitos le daría un 3,5. 3,5 de taquito. ¿Eh? Aquí los, los restaurantes, en vez de tener estrellas Michelin, tienen taquitos portea. Hasta cinco taquitos puede tener un restaurante. Vale, pues tenemos mucha comida por aquí. Vamos a acabar, vamos a darle. Vamos a darle caña, que aún hay que ir al reto de los chiles picosos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Presenta. ¡Empezamos! Tenemos a toda la plaza, a todo el bazar mirándonos, porque saben que empieza el reto de chile picante. Nos han preparado un chile. Se ve. Es verde, yo creo que es a base de aguacate. Este es el más suave. No, ¡Tío! no, no, no. no. Ese es el chile mediano normalmente y para acabar tenemos los habaneros, que este es el chile más picante que tienen aquí. Esto es lo que querían que probáramos. Nos los han preparado especiales para nosotros. Dicen que así tostados pican más. Prepárense para ver a unos españoletes enchilarse. Españolitos. Un mordisco cada uno. ¡Órale! Oh, oh, oh, la he bueno. Este es el menos picoso, hermano. Se ve bien la salsita, ¿no? Sí, Sin verdad, miedo al éxito, papá. Está bien, eh, cabrón. Hostia, hostia la buen cao, eh. Me encanta, me menos... Muy bien, muy bien. Me has dejado poco. Pues sí, pica. ¿Pero se aguanta? Pues tampoco tanto. Sí, pica <risa> bien. Yo te he que por aquí la panorámica. Soportable. Soportable, eh. Yo es mi hermano. Estos mexicanos van de que sus chiles son bien picosos, pero vieras que no son tan picosos, hermano. Pica la lengua. Vamos a puntuar cuán picosa nos ha parecido esta salsa. De 1 a 5 chiles, ¿no? ¿Va? De 1 a 5 chiles. De 1 a 5 chiles. Un chile y medio. Yo hecho, le iba a dar un chile y medio también. Pues yo le iba a dar dos. Claro, está bien, está bien. Dos chiles. Le gustan los números enteros, sí. Salsa número uno, superada. Vamos a por la salsa número dos. Oye, ¿qué pasó? Si no no no frena, frena, frena, frena. A desbordar. Frena, travieso. Hermano. ¿Qué pasó? ¿No eras tú que decía que la primera salsa no era bien picosa? Ya, estás nervioso, estoy nervioso. Va, voy, voy, voy. Estoy nervioso de verdad, eh. A ver. Sí, pica. Pica, pero yo esto lo sigo soportando, ¿eh? Cuanto más tiempo pasa. Tantito me lo acabo de notarlo. Ahora parece que aguantas, pero cuanto más tiempo pasa, empieza a fundirse por detrás de la lengua. Ojo, eh. Mm. Ojo, y cuando va pasando tiempo, ojo que se viene, eh. <risa> cuanto más tiempo pasa, más pica, eh. <risa> <risa> todos callados, todos callados y sudando aquí. O sea, para mi gusto me ha llegado dos y medio. No, para mi gusto tampoco ha llegado dos y medio. No, es verdad, ¿eh? Aún no está al punto de dos, decir... un ¿sabes? dos. Esto me lo comería por gusto. Aunque te digo, ¿Un ha sido un mordisco claro. solo. Rondita de agua, ¿no? Sí, sí, rondito de agua. Oh. Vale. <risa> Graba, hermano. Vale. Hostia, va a cargar el semillazo. Hermano... Ah... Eso no sé si pica, que flipas, tío. ¿Quién ¿Sí, quiere empezar? Bueno, ahora le tocaría a ti, ¿no? Empezar. Aunque okay, yo antes le he metido caña, eh. Yo antes me le he metido casi hasta medio. Sin miedo al éxito, carnal. Dale, va. A mí lo que me da miedo es que si le pica mucho a él, nos vamos a porir los demás. Dale, dale. Oh, tía. <risa> tía. Espérate. <risa> Espérate. <risa> <risa> le está saliendo sudor por aquí poco a poco. Se le cae un poquillo y todo? Y me estás diciendo que puede que uno de estos entero. <risa> un uno Que uno a cinco chiles, un uno. ¡Deja que le dé hermano! ¡No! <risa> dale, dale. ¡Hostia, <risa> se viene! Sí. Bueno. ¡Mo! Oh. ¡Mo! <risa> oh. Y aún me río, espérate Tú, esto es casi mitad taco Dale, dale, dale, hasta el fondo o bueno, lo que se ha comido al final, no sabe lo que se ha comido al final Esto no pica O al final, chaval, espérate Espérate al final, chaval Cuando lo tragues, todo vas a flipar No, creo que nunca había probado tanto picante ¿eh? ¿Otra botella Creo que nunca había probado tanto picante, tío Al parecer, el que menos resiste al picante Es el que más... Está aguantando <risa> espérate, espérate ahora que viene no, pues yo eso no lo quiero probar, ¿eh? Pica mucho. Lo estamos pasando mal, Se está riendo detrás nuestra. No puedo. No puedo. No puedo más. No puedo con el siguiente. ¡Buah! Wow, yo tengo mucho calor, ¿eh? La cabeza. Uh ¡Hermano! ¿No puedo vomitar de esto? <risa> no es que quiero. soplo y me sale el chile de, del estómago y me pica Escúchame, más en la no, ahora mismo no me pica la lengua, es como que tengo un calor en la cabeza, loco. Es que yo creo que eso no lo vamos a poder probar, ¿eh? ¿Quién va a ser el valiente que pruebe el último? No. Yo me rindo Escúchame Por lo menos me toca a ti Escúchame Vamos a hacer una cosa Que hacen los demás youtubers Y nosotros nunca hemos hecho 5.000 likes Y nos comemos Un habanero 5.000 likes mucho, mucho. likes Y cada uno de nosotros No, no, no, yo no me lo como Sí, sí, sí O lo intentamos por lo menos ¿Qué puntuación le damos a este? A ver 3.75, eh Si se pudiera yo un 4 ya, eh. Yo le pongo un 4 y medio, casi muero. Yo le doy 3.75, creo. Vale, yo 3.75 también. Después de estos chiles picosos... Me pica tanto la lengua que no puedes ni hablar, eh. Tenemos que ir a por un heladito y unos smoothies y acabamos con esto el vídeo. Sí, y ahora, disfrutando... De este raspado de mango, y de este raspado de coco y mango, nos despedimos del vídeo. ¿Qué os ha parecido la comida mexicana, chicos? Está muy diferente ¿eh? a lo que estamos acostumbrados. Y muy buena. Guau, pero reto re, re picante, tío. Me, me, me pica una hasta no, y sí. todo el bazar, toda la plaza riéndose de nosotros mientras comíamos chile. El viaje en México está siendo brutal. La comida espectacular. Por eso hemos hecho un vídeo de comida, porque nos está gustando muchísimo. Y vamos a seguir con el viaje. Estamos en Valladolid ahora, en Yucatán. Vamos a visitar Mérida. Y después nos vamos para Puerto Escondido, un poquito de surfing y aventura. Todo el mundo muy atento. Adiós. Adiós, familia. Adiós. se acabó una transición de mano. Nos vemos el domingo que viene después de esta transición de mano. Ah. ¿Ha funcionado? Cierra mejor, espera. Ah. Pruebo con, sí, sí, con, con el ganarte? licuado mejor? ¿Pruebo con el licuado? Estoy haciendo que no funcione y te estamos dejando como un tonto, Carlos. vuelvo a probar. Voy a seguir con el licuado. Ah, que era una broma <risa> Chao Chao A mí tampoco me ha funcionado No, que se te siga. Aldo, tu Miguel. Los tres juntos, va, los tres juntos Uno, dos y tres dos, uno, México! Con retrasados y todo el mundo eh, eh? ¡México! Que no funciona, chicos Ya basta, tío Mierda, lo hemos hecho fatal, viene la policía <risa> Chao